Pasamos gran parte de nuestra vida en Internet. Así es como nos comunicamos. Trabajamos. Estudiamos. Conectamos. Hola, soy todo lo que hago en Internet. Compro de forma inteligente y segura. Por el precio adecuado, podría comprar el mundo entero. Me encanta dar me gustas, ver vídeos de gatitos, mandar corazones, pero solo a quien quiero. Me gusta tener el control. Soy ese videojuego de rol o acción al que juegas online, pero sin latencia. Y solo ofrezco contenido seguro a mis hijos. Soy lo que hago en Internet. Y tú, también. Kaspersky. Protegemos tu vida digital.